Ya hemos visto que RefWorks nos permite gestionar las referencias de nuestro trabajo. Pero lo que resulta verdaderamente útil es que podamos citar y generar el listado de referencias de manera automática, desde el procesador de textos que estemos utilizando. En este vídeo vamos a ver cómo podemos hacerlo con Word. RefWorks nos ofrece un plugin denominado RefWorks Citation Manager que se puede descargar desde el menú Insertar, localizando el complemento correspondiente. Cada vez que usemos Word, podemos activar este complemento para hacer nuestras citas e incluir las referencias. Estas se generarán automáticamente en el estilo que hayamos elegido. También podemos en un principio desactivar la opción de elaborar la lista de referencias o bibliografía para trabajar de forma más cómoda. Empecemos eligiendo el estilo en el que realizar las citas en el desplegable. Tenemos también la opción de marcar uno o más estilos como favoritos para poder cambiar de uno a otro más rápidamente. Si vamos a utilizar el estilo Chicago, tendremos que crear la nota al pie de forma manual conviene recordar dos cosas muy importantes. Es conveniente entrecomillar las citas literales. Si además se insertan en un párrafo aparte, es preferible que se marque toda la cita con el estilo cita del propio Word. Si se parafrasea, debemos usar un vocabulario diferente al original, ya que al no ir entrecomillado, los detectores de plagio lo marcarían como tal. Y además, no se debe olvidar que aunque hayamos cambiado las palabras, la idea pertenece a otra persona, así que siempre debemos citarla correctamente. Una vez que hayamos terminado nuestro trabajo, podemos generar la lista de referencias de todos los documentos citados en el mismo. Para ello, colocaremos el cursor al final y activaremos la opción. Cualquier modificación o añadido posterior, incluso el cambio de estilo de cita, se reflejará tanto en las citas como en la lista. Aunque nos hemos limitado a explicar el funcionamiento de este plugin para Word, también tiene una versión que se puede utilizar en Google Docs. Por último, no solo es posible automatizar la inserción de citas en Word, también podemos hacerlo en Latex utilizando el formato VIPTEX. Pero eso es otra historia.